Vamos, estamos inventando hacer una super piñata para mamita. El cumpleaños de mamita! Esto lo hace. Vive lo cool. Vive lo cool. ¿Sí? Aquí tenemos los los brazos. Y estas van a ser las piernas. Y este va a ser el cuerpo y la cabecita. Pausamos. Sí, tengo. Aquí está el primer brazo. lo fuerte eso? Sí. Debí apretarlo antes. Eso pues se sí, ha apretado antes? Ahí va. Cuidadito, mi amor. En no guarda. ¿No toca ahí? Te va a tomar. Todo feo te quemó a piñata. No, porque después te va a poder un chico. Es verdad. Bueno. Vaya. Pausa para que seque. Pausa para que seque. Ahora estamos haciendo una piñata. Para el no. cumpleaños de mamita, pero no hay gas. ¿Qué es ya hijo, vamos a crecer que.. Seque. Vaya. Puedes pausar por favor. Ya Bueno. Vamos a continuar. Pega. Un poquito de pega. Va a que se vea bien blanco. No. Con este lo vamos a. Pegar. A poner el vestido. Póngale el... likes a este video. Pónganle likes. Si le gustas, póngale likes. Y hágalo si pueden. son las piñetas pequeñas que se pueden hacer rápido. Con silicón, y pega y cajitas y un poquito de. ¡Cuidado! <risa> ¡Como le dieron mi a papito, mi papitonquito! Ahí, hijo, pausa para que seque un poquito. ¡Salud! ¡Póngaleis la. Ya, sí, hijo. Bueno, aquí ya le pusimos el vestido a la muñeca. No le vamos a poner el pelito nos vemos después sin ojos vaya la super piñata la muñeca vaya pausa y la vamos a re... vamos a peinar a la sus a ver qué sale Lo que quiero hacerte ahorita aquí ¿Qué es si ¿Qué se hace en una colita. Una cola, otra cola y una cola, bicho. ¿Es así? Sí, pero básicamente. Y este pavimento es con tres colas. Sí. Deja de sacar y, eso acá? ¿Y, eso acá? ¿Y eso acá? te saca. Ay, ay, ay. ¿Cómo es que tengo? Sí. Ajá, sí, también. ¿Qué? Sí, pues, está intentando. Vamos no, a chance de intentarlo. Sí. Vale. chance, ¿Sí? mi amor. Dame no chance en mi vida. Chance, tengo no, chance. ¿Y por qué? Chance chantes. es darse una oportunidad. Vamos a dar la oportunidad de intentarlo. ¿No? ¿Ah? Champley de Don Amón Champley dice uno por más, ¿sí? Para que le dé un permiso Para que le un permiso No, Champley dice cuando hizo algo malo Champley Pregunta cuando dice malo Hay uno de ahí Champley, perdón, es Champley okay. Pero cuando nos habla, dice me llevo el champli ah, vuelto vale, ahorita voy a empezar a dar vueltas vueltas, vueltas espera, espera, aquí, este lado vueltas, vueltas y vueltas bueno vale. Sí, tenete aquí, o ahí te no veamos más, nomás guata me lo Sí, si ya vamos a ver ahora, ahora, Ahí está. Ahora la cola. Pone a todas Todas las colas No, oh, es que este peinado diferente Quizás a lo que vos estás pensando Pero Ya vamos a ver si Oh, no ¿Qué es Se me vino de aquí Pero déjame ver cómo lo puedo arreglar Uh. ¿Ah? No te muevas. Papi Bingo me voy a mover. Está así, No, no, no, no, no, no, ahí. está Si no ocupo, que te Ahí va, mira, wow. Ya, Por lo que cuenta más, a ver, cola. Una. ¿Sí? Te Ya. Dos, Dos. Viene, viene, viene. Ya. No, ya Y como me veo vamos a llevarse el toit sí. vos cuando venga mamá cuando venga mamá Sí. Vaya. Y, y, y mi, y mi mamá me va a decir ¿quién te lo hizo papá? ¿quién lo vio? el youtube ¿Qué? Ya. Yeah. Yeah. Ya. te mm, ¿Qué nos no, no. Estamos alistando para el cumpleaños de la mamita para... Pausamos para después ver otra cosita. Carita. ¿A dónde vamos? la ¿Ah? mamita. ¿Al cumpleaños? No. Voy a ponerme a mí quiero ver cómo me veo Estoy chido ¿Listos? Vamos pues Te lleves Te la llevo Tu comida tanta y tu comida para comida tuya le llena. Wow. Comida tuya. Comida y Me acordé de que todos son como de pueblo, allá. Listo para la comida. Tu comida está y ya comida. para. Y están Angie. Angie. Angie. Estamos vestidas para. Ay Dios. <risa> Las que invitan no están, en, no están. No están vestidas. Es la compañera peor. La compañera peor. La mosca, mi amor. La mosquita, yo ap aparte la ¿Te puse el frasquito? Sí. Anda un montón de mosca. Hoy se la regamos con las mosca. Dos ventiladores en los bolsillos. ¿Cómo le vamos a decir a mamita? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Vamos a ah, ponerle nombre al regalo. Aquí, mira, que aquí para quien va Para... Alba... Vázquez. que D. Susi. Ricky. Y Wilfredo. ¿Y por qué va con una ñaña tuya? Papi. Uy. Y le vamos a ver una tarjetita de prisma moda para qué vamos a poner que era de 25 va te acordás sí. vamos a, por favor es de cantidad 25 pesitos Vaya. y aquí lo vamos a llevar uy uh, no no no lo no, no toques levantalo mira mira con la cámara hoy ¿no? le vamos a echar el regalote le regalote, le alote que y me hago te Loquito ¿Ah? quito te Para que le cueste Listo Se pegó Si sí, se pegó, vámonos bueno. Vá, tú mi amor Ahora falta la piñata llevar el pastel, pues. Vaya, camina, no. camina, camina, camina. Que yo llevo la super piñata. Vaya, dale. ¿Cómo? sorpresa la circo sí. Ahí al otro lado. Oh. Uh, y con piñata. piñata. Oh. Qué barbaridad. Vamos a poner la piñata, sí, dale el regalo. Entiendo para que partamos la sorpresa. Dale el regalo, mamita. Va, gracias. Allá, Tuñata, no. Vaya, eh, ¡A ver las señores! ¿Qué pasa, señores! ¡Vaya, tráiganlo ¡Eh, el regalo! El, ¡El regalo que te dije, Mami! Mm. ¿Sabes qué? No, no digas. No, pero de qué es el regalo? ¿Eh? Aquí están las candelas. ¿Y qué es esto, pues? Espérate, no lo habrás todavía, eso por qué! ¡Pégalo para mí, qué bueno, Vamos, bueno, ¿Sí? Vamos, mucha moco. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué mi ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es la blanca! ¡Oca! ¿Y tiene dulce? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién está? Pues primero va la, la niña a reventar. ¡Bien! ¡Libera Angie! ¡Libera Angie! ¡Es verdad! Sí. ¡Es sí. verdad! ¡Es un palo Angie! ¡Los quedamos un palo! Si haces mentiras, ya no te dejamos jugar. Wow. ¡No te has ¡Primero vos Angie! ¡A reventarla! Es verdad lado, es mentira. Así pegale, a ver. Mira, vos toda la comida te jugó el amor. ¿Vale? Ay, ay, ay. Dame. Piñata. ¿Qué? es qué? eso? Madre, no ¿Por le, qué? Ponemos le ponemos cara. Mari, ¿por qué no le ponemos cara? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está así a muñeca. Con su mano está así, mira, a ver. así a muñeca. Piñata no podemos hacer una rabia. Ah. Porque tiene si cama. Y esta Ay, ya está en es la rabia. Mira cómo golpea la piñata. Oh. Oh. No es la piñata. Yo la voy a reventar. No, mamita, fíjate que esta, esta piñata está así. Sí, está sin ojos. Soy una mujer Soy para Soy una no, di di di ¡Andy, me quieres con la piñata! Uy, ¿eso qué es? Lo que ves? vaya. Super palo. Este lo ves por golpear duro. Sí. me esto. ahorita, no? Andy va primero. Sí. ¡Angie va primero porque ya es más pequeño. Vaya, sí. déle en la. Espérate, espérate, después de la piñata a ver por Ahí déjalo, no lo vayan a abrir. Hay un Sí, no lo vayan a abrir todavía. ¿Quién ah, va, va a reventar la piñata. ¡Ay, Angie! ¡Ay, Angie! Angie. ¡Ay, Angie. Angie! De verdad, de verdad, de verdad. No creas que no. ¡Ay, Angie! No va a mentir Angie. Sí, Angie, ¿verdad que sí, Angie? Mentirán. De verdad. No, mentiroso. pues. Vení, pues, Angie. vamos, pues. vamos, pues, mentirosa eh, de verdad. El... ¡Vamos, Angie. Vamos, Angie. Súbala. Ricardo. ¡Ah, Angelo! ¡Ah, Abajo. Pegue. ¡Ah, <risa> Angelo! Me dije que iba a ser duro. Vamos, Angis. Hola, Angis. Ella allí es sola. Arriba. Sola. Abajo. Ella sola, Madi. Se va a pegar en el, con la cara. ¿Eh? Vamos, Angis. Arriba. El manejador de la piñata. Abajo. Eso, viste, mi hija, mire, mami. Sí, para Ay. que no le hagan trampa. <ríe> Ay, me la piña <ríe> la risa. eso dale mamá, dale oh, chica dale dale dale arriba eso oche oche eso fue muy cerca dale dale otro otro otro otro vaya una foto para la para la portada víngase mi amor víngase para que sacamos con Mira, la no también quiere. si quiere ve, ve. Allá, Susi, sí, póngase ahí. Vaya, mi amor. Como amita. Como amita. Va. Vaya, Ricardo. ¿Ciento para, para, para allá? Para que no tomen. Ahí déjalo ¿sí? ¿sí? ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo, déjalo. Vaya. Ahí déjalo. Para ponerte. Ponése. Allá, ve a la parte de la maricela. Un poquito a la para ahí. Vaya. Digan ¡Saluda! saludos. Allá donde bueno, tu papi. ¡Saludad! ¡Saludad! No, pero es que Susi, va Susi. ¿Vaya? Eh, cuidado, hija vale. Vaya, vamos a reventar la piñata que le hicimos a mamita Va Susi primero Uh, Susi Mucho, Susi Uh Ya Ya, ya, ya Fuerte, déjala. Uh. así es, Susi Bravo Fuerza bueno, vamos. Vamos, sí, su, sí, su, sí, su, sí, sí, sí. Ah, Ricardo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ay. Fuerte, Ricardo, fuerte. Fuerte, Ricardo. Uy, le arrancaste el. Y arrancaste los pelos. ¡Quiero <risa> pelota! ¡Qué pelosa! ¡Quiero pelosa! ¡Qué pelosa! pelota! Me ¡Qué pelosa! piñata pelosa! ¡Qué pelosa! ¡Qué pelosa! ¡Qué pelosa! ¡Qué pelosa! ¡Qué pelosa! Termine pelosa! ¡Qué pelosa! la mano, Ay, ¡Qué muerte! ¡Oh! ¡Descabezado! ¡Descabezado! ¡Cuidado! Dale, qué va! Leonardo. ¡Ya va! Leonardo. ¡Ahí oh. va! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Ya casi! ¡Ya casi se abre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué fuerte! ¡Ya! ya. agarre Paleta wow, Ya viene abrido Abierto sí, Y ¡Qué buena, sí, Va. Agarra uno Una paleta wow sí, sí, ¿Ya vieron que La sí está. tenía dulce La a ver, ¡Ay, ahora vamos a ver el ¡Pastel! Esos dichos son tuyos. Mm -hmm. ¿Tuyo? y Espérate, este. ¿y dónde están las velitas? La Ahí está. Yo pongo mamita. Vaya, pues Yo claro. igual. Pero no le pongan mucho porque todos los 10 años voy a cumplir. <risa> Todas cumplir. Sí. Estamos Sin en la vale. feliz. Cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola! Sople. ¡Todavía sopla! Uh -huh. ¡Ya queremos pastel! ¡Ya, ya queremos pastel. pastel! ¡Aunque sea un pedazote! ¡Pero queremos pastel! ¡Ay, ay, ay, ay! no, no, no! ¡No, no, no, no, no las toquen! Hijos, se van a quemar. Ay, mamá, no, cuidadito. Cuidado. Abrir la ventana. No, lo mejor lo va a hacer mamita. Está rico el pastel, Susi. Ricardo. ¿Y qué habrá el regalo, mamita. Ay, mm, wow, Vamos. Bueno, no me acordaba. ¡Yes! Estamos abriendo el regalo. Y ahora... Mm -hmm. podemos prima, moda. Mm -hmm. prima moda, Alba Vázquez. Susi y Ricardo. y Fredo. muchísimas Gracias. Gracias. Abrazos, uh -huh. gracias, Abrazo, gracias. Acá tiene la tarjita. Sí. De mucho dinero. Podemos buscar un montón de cosas con eso. Gracias. Con 25 pesos. Que uh -huh. vos quedas? Uh -huh. Está bien rico. Uh -huh. Llámenle en YouTube. Le den like. Se suscriben. Se suscriben. Y comparten. Se comparten con sus amigos. Mija, no te voy que bajaron. Tú sí. <risa> Tú sí. El tiburón. El tiburón. Maricela. A caer no voy a recoger yo. Maricela la vio. Vos viste el tiburón Ricardo. ¿Sí? Vamos a buscarlo bien. Mira, está un pez bolsa Ahí otro pez bolsa ¿Y qué hay sí, ay, mira, pues Pez bolsa Pez espada No, es verdad Ahí estaba un pez rojo, ve Lo ves Wow Ahí hay dejarlos, ahí hay dejarlos Ahí dejarlos, dejarlos, dejarlos Aquí hay más ah, bueno. uh -huh. Lo vamos a tapar aquí con esto Para que no se nos vuele En La Unión. Y este parque se llama Parque de la Familia. ¿Por qué llama Parque de la Familia? Porque viene la familia. ¡Mocas! Mm. Me pagó un viendo moriré directa esta? De esta? ¿Tiene... esta? ¿Sí? ¿Tiene agua Hola. Hola. Estoy comiendo. Estoy comiendo pastelito. De chocolate. De chocolate. Mhm. Uh -huh. Y anes y vale. De latina. De Gelatina. Y gelatina. Y gelatina. Ah. que una etado, ¿ha? Mm, mira de la tiene, mmm, me lo dicho que probar esto de uva, de uva mm. Sí, agua, agua me gusta, agua me gusta. Todavía andamos celebrando el cumpleaños de mamita, solo que ellas están en otro restaurante comiendo café, tomando café con pan. Papi. va pa. Hola. Tiene más así nomás está bien. Está buena la gelatina. Esta gelatina es cuál es, papi? De uva. De uva, sí, de uva. Sí, la uva no me gusta tanto. Casi si sí me gusta papi. Me mm. toca papi. lejos la unión entiste bien lejos? ¿Mm? Yo sentí cerca Ahí viene la mamita ¡Con bolitas! ¡Bolitas! ¿Por qué no pidieron para llevárselo para allá? Es que vi que ellos no iban a asiento, pero ahora me vienen por aquí. No, estamos en el otro lado. Pues, pues? ¿Siento la hermanita. Está pasando la ancha para que se duerma. Ya me van a llevar los niños. ¿Qué es poca hermanita? Es rico. Mm. Después toman agüita que es está, mm. está... más rico. ¿Ah? Está bien. Despacio, Eso me gusta? ¡Ah, anda a ¡Adi, a hacer! anda a no me lo ¡Ah! Yo lo voy a guardar para más tarde. Yo para más tarde lo voy a guardar. No, voy a guardarlo para más tarde. ¿Te lo meto aquí? Bye. Y esto es gala, papi. Y esto es gala. Vamos a limpiar la mesa. de estas cosas que están ¡No bueno, estamos! ¡No a ¡No estamos! ¡No tengo una gran cena, ya hombre, la Ya le dijo Ya le dijeron Ya ¿Sí? le No, no, ya le, ya le dije ¿Cuándo dije. ¿Cuándo ¿Tú sí? haz un lo hija?